por ahí entonces se llama el 24 por ahí vamos a estar echando gorrazo y este es puro licetina cachando echando resmadre desde el rancho el capricho y suene a tubona como dice no se escucha ese pinche grito cabrones a ver otra vez aviéntele ojito me dicen el 24 Somos muy unidos. Y échale brazos, Diego mañosos. Aquí nos acabamos todos en el rancho el capricho que me saque las botellonas. Mucho, porque es un hombre valiente Los números andan fuertes, por todo eso es muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos